Muy buenas a todos, os traigo la review de Digital Vocal Mixer with Dual Wireless Microphones, <ríe> también conocido como el aparato para karaoke con HDMI de Amazon. En serio, ¿cómo se llama? Bien, si estás interesado en hacer karaoke en casa, seguro que buscando has visto este karaoke. Y, pues, en mi caso, fui incapaz de encontrar ninguna información sobre él. Y el hecho de que no tenga nombre no ayuda. Pero tranquilos, la review por fin ha llegado. Bien, pues empezaremos por el unboxing para que veáis lo que incluye. Como veis, es una caja que no está mal, ¿vale? O sea, una caja bastante simple, que aquí nos dice un poco las especificaciones. pero que como veis... No hay mucha cosa ahí, no hay de hecho ni la marca. Que tiene estas imágenes <ríe> así. que se ven un poco pixeladas. Así que bueno. Así en un poco. se nota, así en chino, ¿no? <ríe> que no pone ni la marca. Vamos a ver qué hay dentro. Vale te voy las gracias con garantía aquí pone 18 meses no sé valga la idea de eso pero bueno aquí está el manual vale. el manual que está también en español ¿Vale? Español. Aquí, de producto Guay. Un cable para el audio y otro cable para el audio Nos lo dan de de Jack a conector auxiliar, así que bueno no hay uno que sea de Jack a Jack a ver qué hay por aquí cable para para alimentar el aparato los protectores para los micros por si quieres que estemos protegidos contra el viento ya veis que están así todo echados y un poco deformes. Pero bueno. Venían así, ¿vale? O sea, están. Es que ya veis. Se que haber puesto a ver si. Si se quedan un poco más lisos y se recuperan ellos solos. Vale, a ver qué hay. Ah, mira, aquí hay un cable de Jack a Jack. Así que sí que te dan uno. Está bien, para tener más opciones en conectar el audio. Entiendo que era de ese cable. <risa> Mira, nos dan una fuente de alimentación. Y además es grande y se soy... contundente. A ver qué pone. Mm. Una amperia. O sea que es de cinco vatios. Vamos a quitarle el plástico. Ahí está. Vale, veis, es normal, es de un amperio. No pone marca de nada. Pero bueno tiene buena pinta. No se nota excesivamente ligera, está bien. Nos incluyen las pilas. Pilas normales para los dos. Y pues vamos a ver, bueno, para principio. plástico menos las ruletas bueno se notan bastante bien se notan bastante bien ah el botón no es de clic sino que es de así como si fuese un ordenador ¿Veis? Sin más mecánica. Tiene unos pies. Bueno. Se ve bien. Y aquí tenemos la alimentación por el USB. La entrada y salida de audio y la entrada y salida de HDMI. Para facilitar las cosas. También de nuevo no se nota muy ligero, así que está bien. Se supone que hay algo dentro. Luego probaremos a ver cómo suena y funciona. A ver estos micros. ¿Eh? No? Estos botones ya son más simples. Pero no está mal. Es... Se puede decir que es todo de plástico. Menos la malla esta. Vale. Aquí es donde van las pilas. <ríe> y aquí supongo que en algún diseño tendría un botón. Pero es ahí solo un agujero y se ve parte del circuito, así que bueno. Vale. <risa> bueno. Se nota mucho que pesan aquí de la parte de arriba. Supongo que será buena señal. Bueno, esto veo que también es metálico. Tengo mis dudas sobre esta parte de aquí. Pero de momento no está mal, y el otro pues será igual. Bien, ha pasado un tiempo desde que lo compré, lo he usado en varias sesiones y... seguro que todos queréis saber si las espumas han recuperado la forma. Y... sí, están perfectas. Pero antes de que compréis el karaoke, quiero aclarar unas cosas. La primera, es que como bien dice la caja, esto es un mezclador de audio, no un equipo de karaoke completo, pero eso es justamente lo que lo hace mejor, veréis, el aparato tiene una entrada de audio y una salida, y lo que hace es añadir al audio de entrada el sonido que capta por los micrófonos, y el resultado lo envía por la salida. Eso significa que las músicas de karaoke las tendrás que aportar tú. Pero eso es fácil, YouTube está lleno de karaokes, muy bien hechos si no es problema. Aparte de una fuente de sonido con karaokes, necesitaréis un equipo de sonido para conectarle a la salida para que todo el mundo escuche vuestra asombrosa interpretación. La estrella de este karaoke en concreto es este par de HDMI. Tiene un HDMI de entrada y de salida, y funciona exactamente como te lo imaginas. Lo conectas a un Android TV o un portátil en la entrada y el mezclador adopta el audio digital del HDMI le añade el audio de los micrófonos, lo mezcla y lo envía por el HDMI de salida. Eso es genial, porque ahora puedes conectar el HDMI a tu home cinema o barra de sonido y se escuchará tu voz. O incluso si no tienes nada de eso, se escuchará por el televisor. Pero esta última opción no la recomiendo, porque los televisores suelen tener mucha latencia y pues te escuchas con demasiado retardo. Pero eso dependerá del televisor. Pero lo bueno es que realmente usa todas las entradas y salidas a la vez. Con eso puedes pasarle el audio por el HDMI y luego enviar la imagen al televisor y el sonido al home cinema por el auxiliar para tener esa latencia cero. Como podéis ver, tiene muy buena versatilidad, pero no termina ahí. Si os fijáis, es un karaoke inalámbrico y viene con dos micrófonos inalámbricos. Y también tiene entrada de micrófono cableado. Pues bien, tenía mis dudas, pero resulta que puedes usar los dos micrófonos inalámbricos más dos cableados a la vez. Así puedes tener un karaoke de 4 para que te acompañen con los coros. Como única pega es que el micrófono alámbrico suena más flojo que los inalámbricos, pero eso quizá es mi micrófono. Terminando con el mezclador, todo buen karaoke permite ajustar el volumen del audio de entrada y el de los micrófonos 1 y 2 independientemente, y añadirles efectos. Ahora bien, el micrófono inalámbrico 1 y el alámbrico 1 se controlan con la misma rueda. E igual para los micrófonos 2 y rueda 2, pero es una pega menor como efectos tenemos básicamente el eco, que suena así I found love for me darling just step right in and follow my lead I found a girl la verdad es que me gustaría un eco más con más reflejos sin ese sin ese rebote principal tan pronunciado pero eso es preferencia y de sonar suena bien luego tenemos el tono que básicamente es como un filtro para filtrar bajos o agudos es mejor dejarlo un poco alto aquí tenéis la muestra There's songs and poems and promises and dreams that might come true. Y ahora llegan los micros. La verdad es que se notan de buena calidad, nada excepcional, pero están muy bien. Tiene algo de ruido de fondo, pero solo me he dado cuenta al grabarlo en el ordenador. Mientras cantas no se nota. La calidad general del audio es buena y tiene un rango dinámico lo suficientemente grande como para poder cantar flojito y fuerte sin distorsión modulando un poco la distancia del micro. Otro tema importante es que, pese a tener altavoces a alto volumen, nunca ha generado ningún efecto de retroalimentación, ni ha perdido capacidad de escuchar la voz. Eso también es muy importante. No diré que es como un micrófono profesional, porque no lo es, pero creo que para karaoke tiene una calidad buenísima. Aquí tenéis algunos ejemplos de cómo suena con distintos tipos de música. I look around and since it is cold and empty, no one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. Oh, oh, nasted. I'm blinded by the lights. No, I can't sleep until I feel your touch. I guess it's because I kind of changed my direction. Lord, I guess I went and broke their family tradition. Then I get on me, wanna know, Hank? What do you drink, Hank? Why do you roll? smoke? Why must you live out the songs that you wrote, me? Night, not a sound from the pavement Has the moon lost her memory? She's smiling alone In the lamp the withered leaves Collect at my feet Para grabarlo he usado el móvil como fuente de audio por auxiliar y grabando el auxiliar al PC. Todo analógico y sin fuente ni receptor de mucha calidad. Así que tened en cuenta que es un caso muy representativo de lo que podéis conectarlo que tengáis en casa. Personalmente creo que suena genial. No tengo ninguna queja con la calidad del audio, la verdad. ¿Y qué más decir? ¡Ah, sí! Si compráis el karaoke, comprad al mismo tiempo cuatro pilas recargables, me lo agradeceréis. Eso es todo, espero que con lo que os he contado sea suficiente, dadme un like si os ha parecido suficiente, o como mínimo, como agradecimiento por atreverme a cantar. <risa> Cualquier pregunta, estaré encantado de responder a vuestros comentarios. Gracias y hasta la próxima. Family God. Tradition